hola hola ratas del demonio soy andrés el que te llega cada mes xd bien como estás dime lo que yo estoy muy bien como tu hermana después del mes veamos que este video vamos a conocer una de las ciudades más hermosas que he visto sin dudar esta ciudad está en un nivel muy grande bien empecemos claro que primero buscaremos mi casa para así dormir y mañana por la mañana les mostraré la ciudad esta ciudad es muy grande. Joder ya es que es la verdad, que incluso subiendo los chunca 16, no se ve toda la ciudad. Bien así que sin más preámbulos empecemos. Al fin llegué a mi casa, les ruego mil disculpa por vivir aquí. Pero es que la ciudad está tan llena que alquilar un cuarto está complicado. En fin estoy aquí hasta más después. Después del video. Bien aquí está mi casa detrás de esta cortina de piedra, no tengo más. Bienvenidos. Ok ya que aquí está mi cuarto. Esta es la parte donde guardo mis cosas. Mis cosas son del reciclaje que hago por tu casa. Ok ya es broma es de mi esfuerzo y mi trabajo. Son del vecino. Esta es mi cocina que tiene esto que no sé para qué sirve pero me gusta. Esta es mi cortina porque no me alcanzó para la pared. La mesa y la cama donde duermo xd. Así que dormiré hasta mañana. Quiero ir al palco. Y mira, este es tu culo. Tu culo hace así. Así se abre tu culo, si te invitaré al palco. Pero que qué? ¿Qué pasó? Me levanté y amanecí atravesado. ¿Qué? Pero por la pared. Ok, ya es broma. Así que vamos a salir por la puerta y así mostrarles la ciudad. ¿Qué? Joder me confundí de anuncio. Este anuncio quería poner, soy Resguet y te invito a mi Facebook para que veas buenos vídeos de Minecraft B. Sigue el link en la biografía. Bien amigos después de ver ese anuncio hecho por mí vamos a conocer la ciudad. Bien que solo les mostraré sierras perdón, quise decir ciertas partes que les gustará un montón. Bueno no están en orden solo están porque están y punto puto el puto trapo. Yo, aquí Joaquín. Bien esta es mi favorita, se puede entrar y salir hablo de la puerta. Demonios Resgate, tengo rato subiendo y ya me cansé. ¿Por qué mejor no vuelas que estás en modo creativo? Si eso es verdad, espera desde cuando estás en este video. Desde que inicia. Pero entonces ¿por qué no hablaste? Es que si hablo a la hora de editar se demora más. Así es ver después el video se hace largo. Como tu erito picha de gato. ¿Qué ha pasado? Joder, ya llegué hasta arriba. ¿Dónde Jesús? No, arriba de la Torre de Babel. Da, ten cuidado que te puedes caer. Ja, yo caerme jamás, soy el puto tepono. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Repito, él. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Joder, que la iglesia está cerca. Vamos a honrar al dios Minecraft para que no se laje el teléfono y así extender el video más largo. Iiii te churreteas maricón, ese huevito que tienes. Esto sí es un buen pollo. Atención. Este video fue con el propósito de entretener y reírnos.